Un niño nos va a nacer y es su nombre, Dios guerrero. Él será la bendición de todos los pueblos. Por todas nuestras intenciones y necesidades, por todos los enfermos, por todos los que sufren, por nuestros benefactores, por los que están de cumpleaños, por todos los abuelitos, por los internos en la cárcel, que el Señor nos prepare a Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos ya cercanos a la Navidad, nuevamente el Señor nos toca la puerta, mira que estoy a la puerta y estoy llamando. Por eso con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,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 Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan. Miren que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y, al, y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación juntas. Entonces, ¿agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño? Miren, les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible, él Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántense, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. Levántense, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Aleluya, aleluya. de las naciones y piedra angular de la iglesia. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo querían que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y comentaban todos estos hechos por la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Muy amados hermanos en el Señor, nos ofrece la primera lectura del libro del profeta Malaquías de entender una gran diferencia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. El pueblo cristiano reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías el ungido del Padre, el enviado. Y nosotros como cristianos esperamos la segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Caso contrario con los judíos, ellos todavía esperan al Mesías. ¿Y dónde radica como la dificultad? Lo está presentando la profecía de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Esto dice el Señor, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Voy a enviar a mi mensajero. Según este texto... El mensajero es el profeta Elías. Miren, les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Elías fue arrebatado por un carro de fuego al cielo. Y los judíos están esperando que vuelva Elías. Y después de que venga Elías, viene el Mesías. Resulta que cuando fue anunciado Juan el Bautista, el ángel le dijo a Zacarías, tendrá el espíritu y el poder de Elías. Elías ya vino en Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista aparece en el tiempo de Adviento varias veces. Yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. En él estaba el espíritu y el poder de Elías y por eso vino en Juan el Bautista y luego vino el Mesías. Así hermanos que nosotros sintámonos orgullosos de nuestro cristianismo. No contradice las profecías, no contradice la palabra del Señor, al contrario la cumple a perfección. Y nosotros reconocemos a Jesús como el enviado del Padre y nosotros reconocemos a Juan el Bautista como el precursor, el que vino a anunciar al Señor. Por eso la controversia del santo evangelio. Recordemos que Zacarías había quedado mudo por no haber creído que iba a tener un hijo siendo estéril y de edad avanzada. El ángel le había dicho se va a llamar Juan porque el nombre estaba asociado a la misión. Juan quiere decir el que va adelante, el precursor. Y por eso cuando lo van a circuncidar y preguntan cómo se va a llamar, lo quieren llamar Zacarías, era lo más normal, llamarlo como el padre. Sin embargo Isabel se opuso y le preguntan a Zacarías por señas cómo quería que se llamase y escribe en una tabla Juan es su nombre. ¡Qué linda es la historia de la salvación! Sintámonos orgullosos de nuestra fe y preparemos la celebración de la primera venida del Señor, la Navidad. Y estemos seguros, el Señor está cerca. Jesús pronto volverá. Amén. Hacemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán. Hermanos, oremos, para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro, sea agradable al Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo.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 que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él.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 y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de todos los que han muerto a causa de los desastres de la naturaleza, de los accidentes, del COVID-19, todos los líderes sociales asesinados,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 No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.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 que quitas el pecado Hermanos, este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor, guarde nuestra alma para la vida Eterno. Creo, Jesús mío, que estás real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 Oremos, a los que has alimentado con el don del cielo, dales tu paz, Señor, para que puedan salir sin temor con las lámparas encendidas al encuentro de Cristo que llega, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Podéis ir en paz.